En el 95 la luz vio mi cuerpo expuesto, débil, con los ojos bien abiertos, exento de las impurezas de lo externo, inocente sin saber qué estaba haciendo, ingenuo con mis manos y rodillas, sentí el suelo gateando de un lado a otro, inventando mis cuentos, nada estaba mal perfecto incluso, mis errores eran chistes para todo el mundo, la magia era mayor y un poco más consciente, Y cada esquina escondía un misterio diferente, cada persona con sus propios intereses y la televisión educativa lavando mi mente, franela roja, chemis blanca, mi madurez todavía salté en la banca y entendí que los límites existen, casualmente cuando empiezas a instruirte. A medida que conozco el mundo con fantasía Quería ser grande rápido y enfrentarme a la vida Pero nadie me advirtió que tan coñoe madre Sería ese momento en que la pubertad se viera en mis días Ahora veía la malicia de las personas Sentado solo en una grada escribiendo historias Ahora me sentía blanco siendo moreno en un liceo De ovejas negras en crecimiento Poco a poco la sonrisa infantil se borraba Para volverse una mueca amargada con retazos de rebeldía que solo aparentaban yeah. que pertenecía a una generación dañada Malditos. la inocencia quería mantenerse a flote yeah. y el entorno absorberme sin más reproches de uh -huh. allí que sin saberlo hables con nadie alguien con miedo que poco piensa cuando habla yeah. carlos se volvió un prisionero en su cuerpo uh -huh. que sale cuando siente que puede hacerlo yeah y va asomando cual tortuga su cuello si lo conoces es porque cree que eres bueno los años me han vuelto más cerrado y sí siento a veces que hago daño por eso hablo poco con la gente que está a mi lado pero escribo canciones y con eso me relajo siento mariposas en la cabeza cada vez que escribo alguna cosa como esta pero cuando empiezan a sentirse en la barriga allí todo es curiosidad, puras intrigas me enamoro poco porque sé lo que implica y volvemos a las personas de hoy día donde todos se enamoran de lo que están viendo pero creen en Dios sin verlo ¿qué es eso? mi piel se ve normal pero por dentro espero no desangrarme antes de tiempo tengo mucho que contarte a ti que me estás oyendo ya no quiero guardarme nada de esto Tal vez por rapear dicen que ando en malos pasos Que no hago otra cosa más que andar encerrado Pero de no ser por mis padres el bombo y caja No estudiaría, no pensara, no haría nada Quiero ser el ejemplo más certero de que el rap puede cambiar vidas solo con versos Ya basta de hablar de drogas y callejeo Hablemos de vida, de reflexiones, demos consejos de una lengua muerta, interpretada de varias maneras entre eras, quizá le malinterpreto mucho con mis letras, sí. pero las verdades absolutas no, no imperan, Ajá. hoy día digo que mi deseo primario se ve logrado, ya tengo veintitantos, pero es contradictorio y extraño, yeah. que quiero regresar a mis juegos imaginarios porque, yeah. mi familia amigos, todo ha cambiado y la verdad que más detesto es el cambio me toca conformarme con dar mis pasos porque aunque lo niegue también he cambiado andar desorientado me hace ver drogado pero seguro en mil cosas ando pensando que las olvido mientras camino es un caso pero hay otras que no se irán jamás de mi costado la disyuntiva relativa de mi tiempo espacio de cómo adaptarme a este estrecho plano Cómo seguir siendo el mismo más dañado Y cómo hacer del rap mi refugio más amado Los saltos de fe me joden el pensamiento Pero me encanta disfrutar del descenso No sé si caer en algo suave o en el suelo pero ¿Qué sería de la vida sin riesgos? Mandala te mostró la vida en palabras Este mixtape será mi silencio en palabras Pero quise el viento se lleve tú esta vaina O estará firme como mi madre en mi alma ¡Gracias! Yeah.